Ya, buena cabro. estamos aquí con toda la luz encima weón. Vamos a abrir hoy día dos kills de torneo. Uno es mío y el otro es de él. Ah, es que no pues por eso no aparece el pendraco. Ah, bueno? no. Ahí también estamos con el Fate que está dando a arreglar un pendrive. Pero, ¿Pero, arreglé, pero bueno, es súper bueno, así que. Ya, lo ya Felipe, ¿cuál crees tú? ¿Este o este? ¿Este o este? Eso, Felipe, toma ya, el. este, este, este que eres Felipe, así que vamos el a El más liviano. Pásame <risa> la, la caja con cartas, por favor. Esa, esa, no, la, esa, esa misma, esa misma. Bien. ¿Me tienen de tramo ya? Sí. Aquí está la... El oro de la edición. Olimpia, héroes inmortales. Ese es tuyo, Felipe. Parece vagabundo el Zeus, weón. Ya po? lo dije, lo dije y qué. <risa> ¿Lo dije qué? Parece vagabundo, weón. contenido seis horas la superación, dos cartas no sean para cortar. bien ¿Y ¿Tú, ¿tú escuchás que el Zeus era como un... era como un en serie weón. No, zoofílico so en serie. Soofílico en serio. So so pero inverso, porque él era el animal. <risa> <risa> Bestial. <risa> <risa> <risa> ¿Qué clase de lore es este? abre <risa> ah, la weá con Raúl! juego! <risa> <risa> no, tío. A ver si sacar el plástico tuyo, weón. Ya está, a eso salió. No. Puedo poner la carta aquí para que la gente la vea. estás grabando, weón. Sí, estoy grabando. Oh, pica oh. oh, yo sorprendido. Es que era esta weá, ya la mostré, pero no la leí. Seis sobres, dos cartas anunciadas y un si par de. No leíste, horas. ¿No la leí? si bueno, no leíste, No leí. Lo El Alzheimer está parido ah <risa> oh. ¿Y los promocionales? Sí, una es esa y la otra no sé si viene, que no viene aquí? ¿Y dónde viene? No está, no está No, no, no vino en el pack de oro Me cagaron, me cagaron No, no voy no hay... a funcionar Ya vamos a ver. Si ustedes vieron dos en ¿eh? nuestro unboxing anterior Se dieron cuenta de que me hicieron cagar con las cartas El <ríe> Martín y dice Aquí no te pueden robar cartas Ya siempre. deja llorar por favor Deja llorar que Viene algo algo interesante. Primer sol viene algo interesante. Esta o sea, promo que te dé bien. Bendición de la serpiente. Tántalo. Eton y. ¡Ah! Oh, ancestral, wow. weón. Ancestral. ¿El, Errante en Muyada. ¿El primo de la sirenita? Sí. es? El, el, ¿El abuelo? El abuelo. Creo no. El abuelo y la sirenita. Cuando estos aliados entran en el juego, y su coste y todos los aliados contra son ancestral Destiar de a todos los aliados y tú te oponentes en juego. Oh my God. Y hasta dos oros con agilidad objetiva en juego. Oh my God. El comienzo de base final puede subir el aliado objetivo que no sea el ron del cementerio de tu mano. Oh. Y laberinto. Creo que está, No sé por qué estamos buscando tanto esta carta, weón. Y ahora que del... Errante. El comienzo de base cada final crea un aliado de bestia de fuerza 3. Los aliados de bestia de control ganan 1 en la fuerza. Y preguntéis por qué, weón. Está la igual yo sé que si como que. Y laberinto y viene el laberinto, y viene el laberinto ¿Por qué se ¿Por qué se tan buena? Está rota la huevada por Eso mismo, Ya estoy están buscando la obra okay. sigo Sigue con tus sobres. Nemesis. Nímides Dejé del destino. Uh, uh, uh. Hyperion. se le 7 Ya acelerar Martínez y Martín, así que no lo voy a leer. Y Orión, Bárbaro, 2-2 FURIA Imbloqueable, ¿Para qué más? Jajajaja <risa> Cuando atacan, estoy en el más Al comienzo de la final si atacaste con tres o más aliados con fuerza Tú no podías poner a los que tiro el cementerio, ponente, Eso no lo ha pagado. Mira, está robando ya Estamos robando, estamos robando Calypso Dejáte la Sí, sé. sí, sé No te ocupes Oh, qué bonito, weón. No por ti. <risa> por mí. ¡Ah! <risa> oh, ¿Qué? Ya perdí la esperanza. Ya, yo también, yo, yo, también yo había perdido la esperanza por el Electro, pero sacó toda la hueá que <risa> Listo, Persephone, bloqueable. 1-1 Este. Campe. por La Dom, la la... por favor. Y.. Ah, Pedazo de carta. Al comienzo de la creación de ataque, y bueno, entonces te levanto cementerio, puedes descartar una carta humana para subir tu mano. Pero solo a tu mano. Cancela el ataque de toros alado de coste 2 o menos. Pedazo de carta. Pedazo de carta. los bárbaros están en puro aliado coste uno. Sí, pues bueno, te si. Sí, estás en picos sí. y Voy a atacar. ¡Nope! <ríe> nope. Nope. Nope, no, nope, no, nope. no. Y me encima como, como, como sabotaje se recicla. Ah, qué rico. Caída infinita. Eh. Lo Es como cuando te caíste al pozo Exactamente, ya no fue infinita Segundo Delfos Cuidado Errante de fase vigilia Una vez por turno, el héroe objetivo Gana dos las fuerzas de la fase final Luego puedes generar dos solo para jugar aliados héroes ¡Oh! ¡Ta rotita! Te quiero alto yo, ¿verdad? Te quiero Galeta, hermano Te quiero Galeta Es más, te estimo Galeta Te conozco hace 12 años, güey Te conozco hace 12 años, güey Ah, falta que cartellita. Ah, un Este Timo Caleta, hermanito. ¡Ay! Qué pena me da. Inclusive me ha muerto el canadero. Telemaco, Los Ciclopes. Sí? Cuidado, Troguen. Artemisa y... Oh, Ámfra para la Menelao. Dos dos Guerrero. Furia. ¿Menelao no era el que comandaba la weá Troya. Sí. El rey de Esparta y Excelso Guerrero que me haría el mundo antiguo en busca de arena hija del mismo Zeus. Bueno, este leo really objetivo se creado atacante, historia del son en furia, puede subir la carta por este objetivo de coste dos o menos a la mano de su hijo ¿Estáis grabando todavía? ya. Yeah. está la sirenita. Bueno, nadie ve. Pero tiene el pelo rojo. TIN TIN TIN, ¡Tin, tin, tin, tin! Buena, cabros. Y el último sobre. Ya vamos a ir de legendario. De legendario, aquí, bueno? Fulminar. Así como el fulmina a sus oponentes, no. Porias Eólogo y no. capturar al toro. Para jugar desde el imán de Talismán, destierra un aliado guerrero de controles. El jugador objetivo de tantas cartas como usted tenga aliado desterrado. roba tantas cartas como usted tenga aliado desterrado. Este rayo me ha oh, leído, butáis, no estoy descartando. No, no estoy Era en directo. M. M, M. M. Bueno, me salieron dos. ¿Estás contento? Que no? Eh, no mucho porque no me salieron Que me salió. <risa> me siento como Alex no este bueno. Pero te salió esto de mero, güey. Tienes que estar content. Yo contento. Yo estoy contento, por contento, tío, contento Exactamente. Pero no, weón. Esta güey estaba carita, creo. Estaba carita. Ya, se fue kit 1. Vamos, kit 2 de Felipito. A ver si vienen las dos No, viene uno, no. ¿De qué hizo dos? No sé por qué, seguramente. Pasó, pasó lo mismo que el, en el lanzamiento pasado. No lo vi venir aquí con. ¿no? Pero bueno. Pasó lo mismo que la, las promos llegaron después. No sé por qué. P sobre. Vamos, Felipe, con todo el FUA. La weañeja, culiado Ya, el culiado pesado. Pero el FUA del año de. Estaba fe vivo Felipe o no? ¿Filipito? Sí, vos estaba <risa> <Filipito, risa> vivo <risa> Filipito, güey Estaba vivo cacho Estaba vivo mató el gobierno, <risa> <el> güey <risa> <el> <risa> <risa> Tenía demasiado <risa> poder Eolo Oro sin habilidad <risa> Este es tuyo, Felipe, esto es mío. Toma, lo voy a... Son los mismos oros, güey son los mismos, son los mismos malitos Campos Cilicios. Ya lo habíamos visto ya, el era Héctor recién son de Felipe, te disfruta la feliz que ¿sí te pasa lo verbo. Felipe, pasa en el verbo. Pero los rojitos de hacerlo, no más. Pasa en el verbo, weón. pasan las cartas de la revista Elfu, weón. Weón, te las cambio por las de Rock. Chupo el pico, weón. ¿no? Jajajaja. <risa> <risa> <risa> deja mi mano. Ya, toma, weón. Revísalas, weón. Segundo sobre. No salió ni nadie, weón. Diomedes. Penélope. ¡Ay, oh, viene ahí! No, viene el bito, weón. Penélope. Tanatos, Sombra Bueno, ¿te la juntas aquí Felipe mientras? Sí. Yeah. jajale el ladito Tanatos, Sombra, Exhumar Una vez por turno estos aliados que son Sombra Pueden nombrar un aliado para destruir hasta un aliado con ese nombre Eso es lo vimos que era antiguo, ¿no? ¿Y se parece a la foto? parece con la mina y todo? Sí, pero este es más Black Metal Pásalas para acá, por favor, aquí ¿la no, no, las estamos No buscando? tiene dinero, no tiene bueno. No, no, no sale, es como más Black Metal, bueno Estoy viendo si me han aportado un disco Black Metal ahí ¡Ah! ¿No? No Puta la wea, que es el wea siempre sí, pues es que no, weón. Oh, no nada no. Oh, no cachai nada, hermano Hoy en día ponen una tostadora. ¡Bora! <risa> y rompe la wea Pero esa es la wea Eso, Esos datos, weón. Ya, pico eh, En piedra Oh, me gusta, weón. Hermes Oh, en algo ahí Oh, Puta el ¡Habla cagaste, La casa de las máscaras, wea, mira Otro más La visto, y... Este kit no será muy bueno. Todavía quedan sobres bueno. Pero todavía quedan sobres, exactamente, pero todavía puede salir algo bueno. Me pierdo la esperanza, y ya he perdido la esperanza de la zona del Elector y salieron tres de... bueno, bueno. Joder, puta man. No salieron no. tan buenos, Bueno, no, salieron dos uno en el terror, así que chupa el pico bueno Pero no me que no. se pidió, en quedó nada. de custodorado, el Cadmus. Dos, tres, bárbaro. Furia, cuando te le entra en juego, busca con el dos aliados ahora, coste uno menos entonces tu castillo, pero es en tu mano. Cuando te a bárbaro bajo en juego, bajo cuerpo Entra en juego bajo control, tu oponente bota una carta Jugar juego objetivo perdón Pues mira bien Y el Minotauro Furia Cuando un aliado este con habilidad y control sea destruido Quiere un aliado este de fuerza 1 Puedes utilizar sí, pues. utilizar esta habilidad hasta tres veces por la culebra era la ficha de continua Eh ¿Sí? Sí. La wepa, peor, ah, es verdad, la perdón, la perdón, perdón, perdón, de... perdón, perdón, perdón, perdón perdón. Oye, ¿todo esto no salieron pichas esta vez o no? fue que tenemos pichas Puta coño, quería picha pichas weón. ¿no? ¿A ¿no? quién voy a poner de ficha? Eh al, al, al león, pues, es. Bueno. Al que mató Heracles, pues, weón. Bueno. Hay una raza de leones que, Ay, se, Dios, que Dios, casi Dios. se extingue Sí, pues ese, pues ese, ese mismo Hay una raza de leones que casi se extingue por los romanos, pues, ¿no? Bueno. Eso solo creo, bueno. weón. No, porque los tiraban al coliseo Los tiraban al río, weón Pero fue eficiente, weón Y así que weón Me caeran Me caeran, weón León culiado, weón Se con el león a la concha de tu madre, Y lo tiraban al río, así como Como muestra de fuerza, ¿cierto? Está bien esto, weón ¿Qué se vienen a comer, weón? Ganibles No porque lo tiraban al río, weón ¿Qué <risa> que <risa> Oh, Otra un vez. Neso, 2-2 sombra, imbloqueada. Lo no es oportuno cuando este u otro aliado imbloqueado les entra en juego con tu control. Puede subir el lado oponente objetivo en juego a la mano de su dueño. ¿Cómo que hasta acá están haciendo cosas así, güey? Como que muchas cosas salen alto a la mano, güey. Como, ¿qué está pasando, mito, güey? Se le quedaron las habilidades, güey. lo que te la suya a la mano? qué ¿sí? querés que te destruyan todo? Se llama mejor. ¿Qué vas ¿Qué pasó, oye? ¡Oh! Mira algo ahí, weón. Una roja. A salió muy buen sobre, ¿sí? Sí, ahí hay una. Una mega real. Pero ve weón. Ya, vamos a hacer... ¡Ah! Pero se me olvidó una carta, weón. No me gusta carta. Sí, me Y, y, y. Con ahorita. Sisifo 2-1. Creo que esta esta, esta, esta está buena hueá, ¿no? Una vez por turno de toda de contra un sacerdote, puedes robar dos cartas. Ya. Yeah. Continúa. Luego, descarta una carta. Ya. Yeah. Si todo la contra un sacerdote, puedes desterrar este aliado en tu cementerio para robar una carta. Pero, ¿no puedes desterrar otra carta que no haya sido la que robaste. Este aliado. No, porque robáis dos cartas y después desterráis una. Descartáis, el, descartáis una. No. ¿Puede ser otra de sí, las que no Sí, sí. no dice que descarta una de las que robaste. Vaya. Está buena, eh. Está bueno, me gusta esto. Puedes descartarte de esos oros que después lo subí a la mano. Sí, bueno, Sí, bueno. Voy, te puedes descartar cualquier cosa que no te sirva. Después te vas a y le pegás 25 minutos. Es que lugar? te lo descartás y todavía sigue siendo fase vigilia, pues. ¿po? Todavía podías hacer sí, alguna weón bueno. para voy a subirte la, la mano. Te lo voy a purificar. No, subírtelo a la mano. ¿Por qué te lo a, a la mano? Bro? Porque te gusta tener carta en la mano, po, bueno? Puta, weón, bueno, tenía un bellocino, weón, bueno, límite de mano, weón. Bueno. Maravilloso. Bueno, pedazo de carta, weón. Bueno. pedazo de carta. Ya, eso fue. Lamentablemente, ya la, la distribución no está como en. No está como en, en darme, weón. Bueno. Me cagaste el orden, <risa> <a> la... <risa> Me cagaste, me cagale, Héctor. a Ahí está. Y nos vemos en el próximo. Pero muestra las cartas. Ah, ¿verdad? no, muchachos, no, ya. Aquí, Filipito salió al puro Cadmus. Que está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está buena, está... Se la va a cambiar al toque por lo que quiera, weón. Bueno, porque la eh, necesita. Eh, sí, sí, vos, también está buena. Eh, ¿Qué más? Y y entrando a los mazos y me salió una ultra que no me sirve si no lo querís me no, te lo cambio por te lo cambio por tu total empalado después te cambio la carta tuya por una tuya y me la quedo yo me no esta wea que tampoco me sirve laberinto que Ah bueno, saludadura, elfo en el lado, captura el toro y el toro. Uh me salió el. Mira, ahí tenía que capturar el toro, el toro, te falta puro. El buen que se curó el toro. Lo tenía ahí, El buen que se pitió el toro, ¿cómo se llama? Ah, sí. No, no está seguro, Te securado. El buen que después volvió a la ciudad. Se lo sí. olvidó a poner la, las banderas de color negro, ¿vieron? Y el papá sí. se mató. Un genio. Bro. Un genio, bueno, un <risa> genio. Me corrió la que crepúsculo, pero, la cagó, la cagó, ya, eso es caro. Sí. Dictavo pues, conche tu madre. Chao, conche tu madre. <risa> <risa> Oye, yo no quería mandar un saludo, pero la weá ya uh... Ya mándaselo, mándaselo. No, no, mandar un saludo. un saludo al Raúl. <risa> oh, sí. El micrófono está para el otro lado, weón. Yo oh, sí. creo que no me va a escuchar en todo el puto video. Si te escuchar, weón. No, no me va a escuchar, güey Te escuchar, weón. Ya, chao, conchetú. Voy a cortar el video, weón. ¡Puerta, weón! ¡No, espérate! ¡Ahhhh! ¡Tampa, weón! ¿Me pusiste pausa, no? No. Ponle mi ¡Stop, weón!